No se lo Que ese día no me extraño, voy a hacerlo yo Me veo este mañana, no se lo voy Que ese día no me extraño, voy a hacerlo yo Que cayó tu trampo no sería justo Menos si fuiste vos la que puso ese punto Mírate para otro lado y no cerré el asunto Y ahora quieres volver a que estemos juntos